Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer en nombre del Centro Documental de la Memoria Histórica su presencia y darles la bienvenida a este acto de presentación del libro «Dónde está nuestro pan», cuyo autor es el leonés Abel Aparicio. La propuesta de presentación de este libro nos llegó hace algunos meses, antes de verano, pero bueno, la situación de la pandemia entonces era otra, también es verdad que el periodo estival no es el mejor para organizar este tipo de actividades y lo hemos ido posponiendo, pero esperamos que a partir de ahora podamos retomar todas las actividades con normalidad, porque eso significaría que prácticamente habríamos superado la pandemia y que, por tanto, podríamos hacer una vida un poco más normal, que es verdad que hemos avanzado mucho, pero bueno, todavía esperemos que sigamos avanzando más y que este tipo de actividades presenciales, pues no supongan un hándicap para algunas personas. ¿Dónde está nuestro pan? Es un, con, un conjunto de tres novelas cortas donde el autor pretende profundizar en la crudeza de la guerra civil y la larga posguerra marcada por la dictadura del régimen de Franco. Está ambientando en las comarcas leonesas y salpicado por unos personajes que lo que tratan de hacer es traer a la memoria, la voz de todas esas víctimas que vivieron aquel periodo. Ayer se celebraban los diez años de, del final de ETA y el, en los diversos discursos, tanto desde los políticos como las víctimas y algunos victimarios, hablaban de la necesidad de construir un futuro de convivencia, pero para ello es preciso dar la voz a las víctimas. Pues bien, yo creo que este libro también trata de dar la voz a esas víctimas y hay dos nexos o hilos conductores que son el tema de la mina, que bueno, la verdad es que la provincia leonesa, tanto en el Bierzo como en el norte, pues el carbón era protagonista y por otra parte también la importancia de la mujer, sobre todo en contextos como el mundo rural y como Abel me ha dicho que es de San Román, cerca de San Justo, yo conozco la zona y yo soy de un pueblo de cerca de Benamente, pues es verdad que la mujer ha tenido una importancia capital en todo ese periodo. Abela Aparicio es colaborador de medios como Astorga Redacción, el diario de León y la nueva crónica de León, pero además también ha escrito poesías que forman parte de las obras colectivas como Versos para derribar muros, ...o en legítima defensa, poetas en tiempos de crisis. Me gustaría agradecer tanto al autor como a la subdelegada que estén hoy aquí... ...porque ellos son los que van a desgranar los entresijos de este libro... ...y por tanto, pues quiero agradecerle su presencia en esta mesa... ...y por mi parte, pues bueno, si después en el debate surge alguna cosa más... ...ya iremos comentando... Por mi parte, pues agradeceros a todos el estar hoy aquí y le paso la palabra a la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer estar en esta casa porque siempre hay temas de interés. Yo nunca que… Siempre que he estado aquí es porque las cosas realmente nos interesan y porque siempre tenéis y planteáis actividades que, que nos ayudan a reflexionar, a analizar… ...a despertar el espíritu crítico... ...y eso no cabe duda de que ayuda a avanzar... ...bueno pues yo estoy hoy encantada de, de... ...se me hizo la invitación para participar... ...yo no acabo de conocer a Abel... Eh, ...lo he conocido un poquito más a través de... ...de la lectura de Dónde está nuestro pan... ...que es la obra, tu última obra... ...y la obra que hoy, que hoy presentas... ...y bueno pues ya ha comentado... ...Manuel, el director del centro... ...algunos datos biográficos tuyos... ...que naciste en San Román, ¿no?... ...de la Vega, en León... Yo no tengo... Bueno, mi abuelo era de Astorga, con lo cual León, pues... Eh, y, y, toda la, y toda la comarca es especial, aparte de que, bueno, León es una ciudad maravillosa, pero su provincia es increíble. Además, tan variada y, y para descubrir muchísimas cosas. Con lo cual, bueno, pues a través de... Bueno, y tienes muchas más obras, aparte de todo lo que ha comentado, eh, de lo que ha comentado Manuel, ¿no? Pero tu primer libro creo que fue en el 2011... ¿No? Esa fue tu, tu primera publicación, la última está siendo esta, pero bueno, sacaste también La ruta del tuerto en 2017, o sea que tienes ya una vez importante en tu, en tu mochila como escritor como escritor y como poeta, porque también, bueno, tú has hecho referencia sobre todo a, a los poemas. Bueno, pues yo te diré que cuando te he tenido la suerte de tener la primera edición que tiene unas pastas maravillosas que todo hace cuando coges un libro también eh, te, te gusta ¿eh? Eh, pues eh, eh, no he, o sea, he leído el libro no con toda la profundidad que, que me gustará con lo cual bueno pues seguirá formando parte porque yo creo que además esos tres relatos a los que tú hacías mención y ese, ese hilo conductor maravilloso que es eh, por un Digo apasionante, doloroso, pero apasionante, como es el tema de mujer en, en el espacio rural, en, en la zona y muy ligado a la economía de la mina, que es eh, lo que sobre todo las zonas que tú, que tú describes, pues es verdad que es apasionante y es un libro que puedes coger, que has podido leer, pero que puedes volver otra vez, porque eh, se te pueden escapar detalles que son importantes y sobre todo esto a mí me gusta, encontrarme con libros que tienen una cierta memoria, y que esa memoria, aunque tú trabajas, eh, eh, y es verdad que, el, que la línea eh, pues debe ser tremendamente fina en lo que es la parte novelada de lo que es la, la realidad, es muy fina porque lo que describes aquí es que esto se ha vivido y desgraciadamente todavía hay en lugares del mundo donde de alguna manera también se, se sigue viviendo. ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que es un, para mí es una obra que puedes volver a coger en cualquier momento, puedes volver a releer y siempre vas a encontrar algo diferente, algo que te puede, digamos, en términos muy coloquiales, engancharte, ¿no? De alguna, de alguna manera, ¿no? Porque, eh, bueno, pues, pues eh, esto nos conecta con una memoria colectiva y yo creo que ahí nos haces un gran favor y en ese sentido yo también... De alguna manera quiero darte las gracias, porque has puesto en el centro de, de lo que es esta obra a la mujer. Y esto es importantísimo. Máximo todavía, fíjate que estamos en el siglo XXI, nosotros venimos ahora de, de, un, de, de inaugurar un máster en estudios de género y demás, y todavía bueno, pues, pues seguimos hablando de que no todavía hay un techo ahí de cristal, no hemos conseguido romperlo totalmente, aunque hemos avanzado muchísimo, queda camino, aquí hemos tenido una mujer asesinada por el hecho de ser mujer eh, hace bien poco en nuestra provincia, quiero decir que todavía nos queda camino por hacer, con lo cual todo aquello que vaya a poner en el centro a la mujer realmente es, es, es siempre de agradecer y no cabe duda que colaboráis en el avance que, que tenemos que ir, que ir dando. Bueno, pues fíjate, yo tampoco quiero. Yo me he ilusionado leyéndolo. Yo sí, si podía comentarte eh, del tiempo que he dedicado, que no ha sido todo el deseable, pero eh, lo primero te adentra. ¿Dónde está nuestro pan? Sobre todo el, de los tres que haces, el, el que da título, que es, que es el primero, ¿eh? y que bueno, pues tiene un final, eh, en fin, un poco más agradable, ¿no? Pues eh, fíjate, eh, la lucha, de lo que ha sido la lucha de la mujer en aquel tiempo lo importante que fue y el papel que jugó dentro también de la, de la minería. De hecho, la primera, la primera huelga que a Franco se le hace en la dictadura es por mujeres por mujeres en, en Asturias con el tema de la mina. O sea, que fue la, la primera que se le hizo al, al, a la dictadura ¿no? y estuvo pues liderada por, por, por las mujeres, mujeres como castellanas, mujeres recias, mujeres seguras, mujeres sin miedo. Y luego, claro, a raíz de, de, de la lectura, pues he conectado con otras cuestiones importantes que me han resultado muy fuertes, pero a la vez también muy apasionantes, como es el documental que se hizo a golpe de tacones, que también es importantísimo. Y entonces, claro, tú eh, conectas con, con Abel a través de, de esta obra y entonces te, te lleva y además incitas a que vayamos a ampliar como más, a buscar como más, con lo cual yo te tengo que dar las gracias personalmente porque me ha adentrado y así lo he comunicado, digo, qué duro pero qué apasionante también el, la, la lectura porque, porque conectas con una realidad nuestra que es relativamente reciente y que sin embargo, pues, desconocemos, porque yo no sé si todo el mundo realmente conoce cuál fue el papel de las mujeres, bueno, aquí veo a los compañeros de la... ...de la Asociación de Memoria Histórica... ...que ellos han trabajado y estudiado... ...y entonces para vosotros no... ...pero para la población en general... ...sí, y yo desde luego lo recomiendo... ...creo que es un buen regalo de Navidad... Eh, ...porque además se lee muy bien... Muy <ríe> ...bueno, bien, bueno. <ríe> sí, porque se lee muy bien... ...para los que ya tenemos una edad... tiene la letra grande, o sea, todas las... ...yo he visto todo ventajas, todo ventajas... ...y además no os digas que lo digo aquí... ...porque lo he comentado con mis compañeros... ...pero bueno... Eh, eh, yo creo que eh, de los tres, eh, de los tres relatos tienen es verdad que ese hilo conductor. El tema económico es fundamental, pero el tema económico y también la libertad y el, el precio de la libertad, porque también trabajas en uno de ellos lo que es el precio de la libertad, ¿no? Y, y cómo bueno, pues hay que muchas veces que, que plantearte cuestiones que nunca hubieras hecho, que si las sacas del contexto y los personajes lo sacan de contexto y la propia historia tiene un sentido bien diferente y no tendría el mismo valor, podemos decir, no fuera de ese contexto. Pero bueno, yo creo que, no sé, a través de ahí pues, se conecta con los campos del silencio, y... pero todo eso me lo has regalado tú a través de tu, a través, a través de, de tu obra. no eh, la, la posguerra fue durísima, evidentemente, y mucho más dura, pues para sectores como el de, la, minor, el de la, la minería y las zonas que eran consideradas, pues así, claramente, como estos son los rojos, estas son las zonas que no merecen ni el pan, que no merecen ni el pan, ¿no? O sea, que a mayores de lo que se pudo vivir en general ha habido zonas, y esta zona de la que tú hablas, y pues como pasó también en Asturias y en otras zonas, pues yo creo que, que, que lo vivieron con dureza, ¿no? Acabamos de celebrar hace poco también los 90 años del, del voto de las mujeres, con lo cual, bueno, pues es verdad que, que sigue habiendo, hay fechas que recordamos los avances que, se han, que hemos tenido, pero, pero también todo lo que nos queda por hacer. Bueno, yo empezaría a desgranar, pero yo creo que eres tú el que, debes, el que debes de hablar, y entonces, bueno, creo que poner la centralidad de tu obra en la mujer, y en la mujer rural, y en la mujer que arriesgó, porque... Estas mujeres se arriesgaron la tortura, hasta la muerte algunas... ¿eh? y eh, por, por, por, ...por luchar por aquello que creían justo... ...para ellos y especialmente para sus, sus familias y sus hijos. Por eso este título de dónde está nuestro pan... ...va más allá de lo que es el primer relato que tú planteas. ¿no? Y, y este homenaje que haces a las mujeres me parece, me parece maravilloso... ...porque es el reconocimiento en justicia... ...que se merecen las, las mujeres en general... En la época de la, de la posguerra y que hoy sigue habiendo mujeres luchadoras y mujeres que siguen rompiendo y abriendo, rompiendo, rompiendo techos en el silencio, como, como fueron estas mujeres que trabajaron desde el silencio, tanto es así que, que, bueno, pues, que, que las vamos conociendo a través de lo que en este caso tú, por ejemplo, nos has, nos has descubierto. Entonces, en ese sentido, pues nada, darte las gracias. Hay muchas sanitas, de las sanitas de Anita, de, que fue una de las protagonistas de, de, esa, de, ese, de esa huelga, ¿no?, de Sirjo. Eh, claro, pues hay muchas y bueno, pues eh, tú nos permites acercarnos, adentrarnos y también desde el conocimiento crear justicia, porque solo desde el conocimiento seremos capaces también de sentirnos como más libre y de colocar en el espacio que tiene que estar, en este caso, las mujeres que tanto lucharon y que tanto sirvieron ¿eh? en ese momento y que tanto arriesgaron. ¿no? Entonces, desde ahí, el agradecimiento y, y como mujer más todavía pues, por ponernos en el centro de una lucha en la que realmente las mujeres fuimos también, fuimos también protagonistas. Así que, Abel, muchísimas gracias, te deseo eh, éxito en esta obra porque... Porque, bueno, la gente debe de leerla, o sea, yo no llevo ninguna comisión, pero ciertamente es que es una obra que merece la pena. La verdad que también vais a disfrutar con la, con la lectura, porque es una lectura también, una lectura fresca, ágil, cercana, fácil, y eso permite que, que, que, bueno, pues que nos podamos acercar también de una manera relajada a la vez que, que nos adentramos en nuestra propia historia, y que es la, es la historia de. De nuestro, ...de nuestro país y la historia de, de nuestras mujeres. Así que muchas gracias, Abel. Muchas gracias por la oportunidad que me has dado. Gracias. Bueno, ¿y qué os cuento yo ahora? Después de esta... Madre mía, me ha sonrojado y todo. Qué barbaridad. Bueno, pues en primer lugar, nada, daros las gracias a, a Manuel, a, al centro, a, a Encarnación, por, vamos, por acogerme, por acogerme tan bien, por las palabras y por brindarme la, la oportunidad de volver a Salamanca. Llevaba sin venir por aquí desde 2012, que se me ocurrió hacer la Vía de la Plata en bicicleta, de Mérida a y desde entonces llevaba sin venir por aquí. Antes había venido más veces, cuando mis amigos eh, estudiaron aquí, y bueno, eso fue un poco más, más lúdico, más festivo, digamos. Y nada, aquí estamos, otra vez, 2021, pues a, a presentar esta, esta hora, ¿dónde está nuestro pan? Que como bien dice, bien dice Encarnación, bien dice Manuel. Pues son tres relatos, tres relatos, eh, tres hechos reales. Eh, decía Encarnación, que hay una línea muy fina entre lo que es realidad y lo que es ficción. Yo calculo que en este libro un 90% es realidad y un 10 es es ficción. Y, y paso a explicar por, por, qué, por qué este libro. ¿no? A ver, yo soy un, una persona apasionada de la bicicleta, de la bicicleta de montaña fundamentalmente, y, y hay una zona en la provincia de León que es la que divide el bierzo de, de lo que es Maragatería, Cepeda, etc. ¿no? Y con esa bicicleta, bueno, pues fui pasando por estos lugares, por una cuenca minera, que es la cuenca del río Tremor, en, en la comarca del Bierzo, y vi que era un, sitio, un lugar idílico. ...para ambientar una novela, por el paisaje, por los regatos, por los arroyos... ...por la montaña ondulada, por un montón de vegetación, de árboles, etcétera. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, vi un patrimonio industrial... Eh, ...lamentablemente abandonado. No es pro, no es único de lo que es la comarca del Bierzo... ...podéis mirar en, en Valencia, en Asturias, lo que es Aragón, eh, Puerto Llano, etcétera... ...sobre la minería del carbón. ...que se abandonó yo creo de una forma, una forma injusta... ...y se trató a los mineros... ...entiendo de una forma, una forma injusta... ...y ese es el segundo pilar... ...el tercer pilar... ...me surgió un día... ...en ese paseo en bicicleta... Eh, ...cerca de Almagarinos... ...que es el pueblo del tercer relato... ...y me vino como una bombilla... ...y un, un latigazo... ...en forma de culpa... ...me explico... Eh, iba con la bicicleta y, y dije... ...vale, yo conozco el papel de los mineros varones. Ese papel que veis, ¿no? Del minero, torso descubierto, trabajando en la mina, pues puede ser eh, tumbado, picando, eh, diferentes labores, ¿no? De extracción, de. etcétera, etcétera. Y yo me pregunté ese día, ¿y el 50% de la población de las cuencas mineras? ¿Por qué nunca nadie. a mí me habló de ello, ¿no? Y yo vivo a 30 kilómetros de una cuenca minera. No quiero pensar la gente que no. ...tenga contacto y con Cuenca Minera, ¿no? Dice, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué, ¿Por qué no se ha contado nada de ellas? ¿Por qué no se les pregunta a ellas? ¿O por qué? Se le ha preguntado, pero sí en círculos muy, muy cerrados, ¿no? Círculos muy... pues de estudios, pero no, no a nivel general... ...a nivel social, a nivel global. Eh, y dije, bueno, pues desde mi pequeño altavoz... ...que no que sea muy grande, pero bueno, sí que tengo un pequeño altavoz... ...dije, voy a intentar eh, escribir algo... Sobre el papel de la mujer en Cuenca Minera. Entonces, bueno, para en este pueblo, como digo, al Magarinos, eh, le pregunté a la doña del Bar si hacía el favor de decirme si vivía alguna minera que hubiera trabajado en ese pueblo eh, años atrás. Dijo, justo ahí enfrente tienes a una mujer que trabajó en la mina. Entonces, yo, a ver, yo soy una persona bastante tímida. Cuando hay un grupo de gente muy grande, yo suelo hablar muy poco. Pero por necesidades del guión, que era en este caso, pues me toca a veces ponerme el papel de valiente. Entonces piqué en su puerta, le dijo: hola, buenos días, me llamaba Isabel Aparicio, estoy buscando información sobre, el, sobre mujeres mineras. Yo dije, esta mujer me va a cerrar la puerta, voy a decir que soy un loco y ya está. Pero no, todo lo contrario, una mujer maravillosa, una mujer que quiero muchísimo, un encanto de mujer y que de esa fotografía es la de la derecha. Se llama Libertad Ángeles, en realidad es Libertad Aurora y ahora os cuento... Os, cuento, os explico un poquitín el nombre después le, le comenté lo que estaba buscando y su respuesta fue, dijo, mi vida es una vida muy normal muy anovina, no hay nada que destacar bueno, yo entré en su casa una mañana a las 10 de la mañana salí a las 12 y yo hablé 10 minutos, o sea, imaginaros lo que tuvo que contar esa mujer y me, me llevé dos cosas una es, tenía mucho que contar y también muchas ganas de contar y me dio a entender que muy poca gente había pasado, por, no por su casa ni por su pueblo, sino por toda la cuenca minera, a preguntar por el papel de la mujer en la mina. Y esta mujer me dio tres datos, lapidarios para mí. El primero fue, nosotras, las mineras, teníamos un jornal de seis pesetas y media. Ellos por el mismo trabajo, no hablo de gente que estaba en los pozos, eh, gente que estaba como ellas, en, fuera de la mina, lavando el carbón, seleccionando carbón, etcétera. Ellos cobraban 13 pesetas. Es el doble, por el mismo trabajo. Y no es casual que sea el doble. Y cuando tú a una mujer le estás diciendo que su trabajo vale la mitad que el de un hombre, ya le estás dando un mensaje muy importante. Y es un mensaje que, aunque no quieras, eh, la mujer asume ese papel diciendo mi trabajo vale la mitad que el de un hombre, ¿no? O sea, creo que esto es muy importante. Aurora me dijo otra cosa. Dijo, cuando nos casábamos, nos echaban de la mina, directamente. Porque según documentación de la época, el papel de la mujer era estar en casa, eh, alimentando a los hijos, cuidando a sus mayores, cuidando del marido, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tercer dato. Dijo, cuando un minero... Tenía una pareja que trabajaba fuera de la mina, porque dentro no podía. Si su pareja trabajaba, él cobraba menos que si su pareja no trabajaba. Fomentando una vez más que la mujer se quedara en casa. ¿no? Entonces creo que esto es, esto es muy importante de destacar porque desde las instituciones, desde las empresas, se está marcando un mensaje constante hacia ellas de que su papel es primero estar en casa y segundo, que vale la mitad que el de un hombre. Y cuando estuvimos este verano en, en Almagarinos, que bueno, tuve la suerte, yo no sé qué he tocado por ahí, pero algo me he tocado, Seguo, sigo tocando madera, que siga así, y en el pueblo de Almagarinos se inauguró un graffiti con la portada de, del libro, que para mí fue algo espectacular, porque bueno, esas mujeres que, que son de carne y hueso, pues ahí se vieron reflejadas en su pueblo. ¿no? Cuando presentamos el graffiti en Almagarinos, eh, dije una cosa que creo que, ...quería decirla, era un ambiente festivo... ...pero yo quise dar ese dato... ...una semana antes de inaugurar ese graffiti... ...habían asesinado... ...en España... ...en 24 horas... ...a cuatro mujeres... ...y no es casual... ...habían matado a cuatro mujeres... ...en 24 horas por el hecho de ser mujeres... ...y nada es casual... ...y nada es porque sí... ...y nada viene de la nada... ...no, todo tiene una raíz... ...todo tiene un porqué... ...y eso hay que buscarlo, atrás... Casi siempre. Y si tú desde las instituciones, como digo, estás mandando ese mensaje, desde los textos eh, judiciales que veremos a continuación, mandas ese mensaje y si vas mandando mensajes constantemente, y seguro que muchos y muchas de aquí habéis leído las directrices no de la sección femenina de, de, de cómo se tiene que comportar la mujer, no de si tu marido llega a casa y no, te gusta la, no le gusta la comida, eh, ponle otras si tu marido da voces… Eh, no te preocupes, si tú tienes un tema de conversación y tu marido te lo cambia, seguramente el más importante sea el suyo. Bueno, pues daros cuenta que la generación de mis abuelas y de mi madre, y por extensión a todos ustedes, fueron educadas así. Por eso hoy están matando a mujeres, como bien dijo Encarnación, por el hecho de ser mujeres. Y creo que este mensaje es muy importante. Conocer por qué está pasando lo que está pasando. Eh, le comenté esta idea a un buen amigo, a un historiador de Ponferrada, Alejandro Rodríguez, que estaba haciendo un libro sobre, bueno, pues sobre el papel de la mujer en la Cuenca del Tremor y, y que, bueno, que si me hace falta, si, si le pedí, yo le pedí más información y dijo, bueno, pues hay tres, hay dos causas judiciales. ...que acabo de escanear del Archivo Militar de Ferrol... ...que es donde se encuentra el Archivo Militar de la... ...si no me equivoco, Cuarta Región Militar... ...que es a la que corresponde a todo el noroeste de España... ...y dijo, y una, son dos... ...pero una sobre todo te encaja muchísimo, ¿no? A mí me pasó esa información, esa causa judicial... ...que digo que es escrita, que aquí no... ...esta novelé muy poco, porque ya dije... ...cuando la leí la causa judicial dije, esto es una novela... ...voy a pasarla a papel, y es el título de la, del libro que es dónde está nuestro pan. ¿no? Y bueno, en este, os he explicado el tercer relato, ahora os explico el primero. Esto fue una revuelta del pan. Octubre del 41. Poneros en situación, y siempre que lo presento, pido al público que haga un ejercicio de imaginación. ¿no? Imaginaros octubre del 41, 39 mujeres dirigiéndose a un ayuntamiento de un alcalde... Muy falangista, pero muy falangista, ¿no? O sea, imaginaros eso, esa imagen que desde el ayuntamiento vea a 39 mujeres que van al ayuntamiento a pedir lo que sea, da igual, lo que sea. Pues claro, la cabeza del alcalde, como se puede ver en la Casa Judicial, pues implosionó, ¿no? Y a, a raíz de esa denuncia que hizo él y de esa causa Judicial, pues bueno, pues pasó este este libro. Esa revuelta eh, fue a causa de que este pueblo, Torre, Torre del Bierzo, llevaban 15 días sin recibir el pan que le correspondía por ley, ¿no? La cantidad de racionamiento pues le correspondía el pan por ley. Es importante saber que a los pueblos de antes y a los pueblos de atrás, de o esa de antes y de después de esa línea de tren o de esa zona sí les llegaba el pan. A Torre no y insisto, no es casual que a Torre no le llegase el pan. Entonces estas mujeres fueron, bueno, pues fueron organizándose, fueron sumando, fueron había unas fetas cabecillas, ¿no? como toda manifestación. Al final siempre hay gente que destaca, gente que va arrastrando a las demás o gente que va por inercia. Pues decidieron ir al ayuntamiento. En muchas, muchas de ellas con la opinión en contra de sus padres o sus parejas, ¿no? que decían: No vayáis porque nos van a echar de la mina, nos van a echar del ferrocarril, porque Torre del Bierzo fue un nudo muy importante a nivel del ferrocarril, porque por ahí pasaba todo el tráfico eh, por, por tren, ¿no? todo el tráfico ferroviario hacia Galicia. Y eran los maridos con, esas, con ese, ese tono, ¿no?, de paternalista o, o con miedo, no hagas eso, no vayáis. Y fueron ellas, insisto en que fueron ellas, mujeres desde los 16 hasta los 55, de muchos puntos del Estado, muchísimos, porque esta gente fue enviada ahí, eran familias de ferroviarios y fueron enviadas a Torre del Bierzo como castigo por, haber mantenido, por haberse mantenido fiel a la República y como castigo pues le mandaron como un exilio, un exilio interior, ¿no? Había gente de Galicia, había gente de Extremadura, había castellanos, había vascos, valencianos, había leoneses, o sea, había un montón de, de gente que fue enviada ahí. Y fueron ellas las que dieron ese paso. Y, y creo que es importante porque pasó también en Valladolid y en Valencia hubo otras revoltas del PAN y siempre organizadas por ellas, que fueron ellas las que dieron ese paso ante el temor o el miedo de los maridos, ¿no? Y, y creo que es importante que destacar esto. Y estas mujeres, siempre digo lo mismo, eh, si hoy tú te manifiestas, te, te puedes jugar una somanta de palos y una buena multa. Pero estas mujeres se estaban jugando el corte del pelo al cero, se estaban jugando aceite de ricino, se estaban jugando la cárcel, se estaban jugando una violación y, en última instancia, la cuneta. Porque esto fue en el 41 y en el Bierzo se fusiló hasta el 51 10 años después. Entonces, yo creo que esta gente, se, estas mujeres se estaban jugando muchísimo. ¿no? Y bueno, sí que no voy a revelar o a desvelar lo que pasó en ese juicio, porque entonces no compréis el libro y ese señor que está allí, bueno, pues también tiene que hacer, tiene que hacer negocio. ¿no? Pero sí decirles varias cosas. Eh, una de ellas es que hay un personaje, que es el panadero, que intenta un poco mediar entre las fuerzas del orden y las, y las manifestantes. ¿no? Pues yo empecé a indagar, a investigar, tiki, tiki, tiki, tiki, y conseguí el teléfono de la hija del panadero. Una hija del panadero que no conocía esa historia, que posiblemente fuera una de las historias más importantes que vivió su padre. Porque fue en el 41, un momento muy tenso, un momento muy oscuro, y su padre pues, hizo de mediador y se estaba jugando mucho, ¿no? porque al intentar mediar, las fuerzas del orden podían, podían darle. ¿no? Y, y ella, ella estaba enfadada, dijo, estoy enfadada con mi padre... Con mi padre Enfadada con mi pueblo y enfadada conmigo por no conocer esto. Y aquí tengo una reflexión que es personal, que no sé si compartiréis o no, pero que estamos acostumbrados a ver películas de la Segunda Guerra Mundial, películas de la Primera Guerra Mundial, películas del conflicto de Yugoslavia documentales o películas eh, de la dictadura argentina, de la dictadura chilena. Incluso ahora mismo pues, hemos visto la película, de si la habéis visto, yo la recomiendo, My Sabel, que está bastante bien. O sea, hay una serie de, de temas de memoria que sí se pueden tocar. Porque cuando tocas nuestra historia, ahí ya saltan todas las alarmas. ¿no? Y me ha pasado con muchos amigos y muchas amigas que te dicen, ya está la memoria histórica, ya estáis, ya estáis, el típico discurso, ¿no? Que yo, yo digo lo mismo, hace dos años se, inauguró una, se proyectó una película que es 1917, que me gustó mucho, sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, muy premiada, récord de taquilla, etcétera, etcétera. ¿no? Esa memoria no molesta, pero si tocamos la nuestra, sí molesta. Entonces yo creo que es momento ya de, de como tercera generación. ...de curar esas heridas, ¿no? Porque hay que reabrir heridas, reabrirse heridas... ...reabrirse heridas, ¿no? Y, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una herida para curar tiene que supurar... Tiene, hay, que, ...hay que limpiarla y de que limpie todo eso ya cerrará... ...pero tú no puedes leer, pasar la última página de este libro... ...sin haber leído las del medio... ...porque no te vas a enterar de nada... ...y hay que saber lo que somos... ...y fundamentalmente de dónde venimos, ¿no? Porque lo que somos es de dónde venimos... Y yo soy, pues, eh, escribí este libro pues porque mis padres eran agricultores y ganaderos... ...y me explicaron ciertas cosas, que me explicaron mis abuelos y mis abuelas... ...y lo mismo que tú, lo mismo que tú, que tú, que tú, que tú, ¿no? Que todos tenemos un pasado y, y mucho de lo que somos es por lo que fueron otros por nosotros. Entonces, cuando me dicen ese discurso de ya estáis lavando heridas o ya estáis, etcétera, etcétera... ...digo, no, no, es que creo que es necesario, ¿no? Y además, siempre también pongo otra comparación, que es cuando se celebró, se celebró el Bicentenario ¿no? de la Guerra de Independencia... Ahí no pasaba nada, ahí éramos todos muy amigos. Pero cuando toca la historia un poco más reciente, ya está, ¿no? Digo, no, no os dais cuenta vosotros mismos que lo que no queréis es que se analice esto. Y eso es por algo. El algo ya sé yo por qué es, pero bueno, también lo sabéis vosotros. Pero creo que es importante remarcar esto. Y luego el tercer relato, perdón, el segundo relato es un, un robo a un tren. Y me sorprendió mucho esta historia porque es el, el tercer roba a un tren más importante en cuanto a cuantía económica de todo el Estado español. El primero fue en Caudé, que fueron 400.000 pesetas. El segundo fue en Barcelona, que fueron más de 200.000 pesetas. Y este fue el tercero, que fueron 127.000 pesetas. Se robó entre dos pueblos, Brañuelas y la Granja de San Vicente, eh, entre Acepeda y El Bierzo. Y me sorprendió... Que el tercer robo más importante a un tren en toda la historia de España no fuera conocido en España, es que no era conocido en León y es que el 80% de la gente de Brañuelas y la granja de San Vicente no conocía ese robo a un tren, ¿no? Y aquí, pues, una vez más, te das cuenta de qué poco nos conocemos, nos conocemos, ¿no? Y muchas veces es eso, que fardamos o hablamos de, de que hemos estudiado, leído o visto ¿no? un montón de películas o documentales de, pues de la liberación de Argelia, de, insisto en esto, de, de Yugoslavia, de Honduras, de Chile, de Cuba, Argentina, etcétera, etcétera, pero lo nuestro no, no lo conocemos ¿no? y creo que es importante. Este roba a un tren lo hicieron un grupo de oídos de la zona más oeste del Bierzo, la zona de las médulas, seguro que os, os suena porque es patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Y este grupo de gente, bueno, pues tuvo que huir al monte y uno de ellos está en la causa judicial, que como digo, me pasó a mi amigo Alejandro, y en esa causa judicial una de las personas que tuvo que huir al monte estaba en busca y captura, cuyo delito, y por eso lo querían fusilar, cuyo delito era estar afiliado a la UGT. Estar afiliado a la UGT era un motivo suficiente para que te fusilaran. Y esto no fue hace 200 años, ¿eh? Esto fue en el 36, que no, no hace tanto. O sea, que creo que es importante saber estas cosas para saber por qué pasa lo que pasa. Entonces, este grupo de gente se, se fue al monte y para sobrevivir, bueno, pues tuvo que asaltar un tren. No justifico el asalto al tren. Aquí, de hecho, meto varios personajes para mostrar el punto de vista de los asaltantes, el punto de vista de la Guardia Civil. Es verdad que un escritor, cuando escribe, al final intenta ser imparcial, pero no siempre lo consigue... Yo creo que no lo conseguí, <ríe> se me ve un poco mi, mi tendencia, pero creo que es importante intentar mostrar también eh, el punto de vista de, bueno, de los en este caso la Guardia Civil, ¿no? De, de los que defendían ese tren, etcétera, etcétera. Y creo que es importante, es importante todo esto de contar nuestra historia. Y volviendo al tercer relato, que es el que cierra el libro, eh, ahí hago una una historia paralela entre el pasado y el presente. Y quiero, quise mostrar esta línea del presente porque no quiero que este libro sea un libro de biblioteca, ¿no? un libro de historia pasada, un libro de lo que pasó, sino un libro actual. Y es eh, Libertad Aurora la que le cuenta a su nieta Guiana eh, lo que pasó con su familia, lo que pasó con, con ella misma y Guiana a su vez ve por qué ella es como es. ¿no? Y lo que decía antes, yo soy como soy porque mi abuela era de una manera. Si normalmente, si tu familia es de una manera, tú sueles ser de la misma. Es verdad que hay casos totalmente extremos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en un pueblo de la Cabrera, en León, eh, un, una persona que, bueno, pues que fue perseguida, fue castigada, fue represaliada, se llama Antonio Belrubio, un libro bastante conocido por la zona, bueno, pues eh, su hijo se hizo guardia civil y pasó a odiar todo lo que representaba a su padre, ¿no? Y eso es otro trauma, eso es otro síntoma de la represión. Si con tu familia hacen esto por ser de una forma, ¿tú qué haces? La contraria. No es ningún secreto que, perdón, que mucha gente se fue a la división azul para borrar las vergüenzas ¿no? que había pasado con su, con su familia. Esto es otro, otro síntoma de la, de la represión. ¿Ves? A veces me lío y me voy por las ramas. ¿no? Pero creo que es importante saber esto, que, que la nieta de, de Aurora pues, contaba, veía... Ella misma, porque era como era, era porque su familia fue como fue, ¿no? Y su familia fue perseguida, la familia de Aurora, y represaliada. Tuvieron que huir al monte, como veréis aquí en el libro. No lo quiero desvelar todo por lo mismo, porque si no, pues sería un spoiler y no tiene sentido. Pero su familia fue perseguida por defender los derechos de los mineros. Me decía Aurora, dijo, tú fíjate que la seguridad de un minero en el 36 era una boina. Tú te pones una boina y entras a la mina. Esa era toda su seguridad. No había cascos, no había medidores de grisú, no había el famoso pajarito, no había muchas cosas, ¿no? Y por defender esas condiciones de la mina, sus horarios y su jornada laboral, fueron perseguidos. Perseguidos hasta el punto de que que huir al monte porque si no los iban a fusilar. Y Aurora pues me contaba esto, ¿no? Cuando me contó su vida, me contó sin que yo le preguntara, por eso pienso muchas veces que estas... Cosas, y aquí estáis acostumbrados, seguro que mucho más que yo, y mil veces, sirven de cierta medida eh, de terapia. No, no tengo estudios ni conocimientos de psicología ni nada parecido, pero yo creo que esta gente, cuando viene a lugares como estos y cuenta su, su experiencia, de cierto modo, se siente liberado ¿no? por decir, bueno, pues parte de mis fantasmas se van fuera, ¿no? Y, y cuando decía Encarnación que, que es muy importante lo social, es para darnos cuenta que no somos individuos aislados, ¿no? Y que si tú tienes un problema, o tú tienes un problema, o tú tienes un problema, igual ese problema no es solo tuyo, es mucha gente con ese mismo problema, y uniéndonos es una forma, ¿no?, de, de solucionarlo y ver lo que pasa, ¿no? Creo que es importante es todo esto. Y bueno, pues como digo, hago una cierta historia paralela entre la, la vida de la nieta, Guiana, y la. Y la abuela, la parte de la vida de la nieta sí que es ficcionada. Ahí también metí un poco de rollo algo más romántico, que en el fondo, como me dicen, que yo soy un, soy un romántico, pero bueno, soy así, lo siento. ¿Qué vas a hacer? Y, y bueno, eso es un poco lo que, lo que, lo que mostré. Y ya para acceder, también quiero decir eso, que, no, que cuando uno escribe un libro eh, o, o pinta un cuadro o hace una canción, esa canción deja de ser suya y pasa a ser de, de los demás. no Y cuando tú escuchas una canción en un momento determinado puede significar una cosa y cuando la escuchas dentro de X años puede significar otra. Entonces, varias personas que han leído el libro me dicen, ostras, tú eres el hijo del panadero. Y digo, bueno, puede ser verdad. Y otra gente me dice, ostras, tú eres el jardinero del tercer relato. Y digo, bueno, vamos a centrarnos porque puedo ser uno pero no puedo ser todos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, que puedes contar ciertas ciertas cosas y ciertas anécdotas que, bueno, pues sí que puedes volcar un poco en ti, ¿no? Tu... tu tu personalidad o tu forma de ver, ¿no? Mira, en este libro, una pequeña anécdota que es un cuento, eh, ¿para qué sirve la literatura? Yo tuve el año pasado un, un hijo eh, y yo quería llamarle Irago Y mi, mi pareja y, y mi hija querían llamarle Diego. Entonces, bueno, lo echamos a suertes, mi hijo se llama Diego, quiere decir que yo perdí esa, esa, ese sorteo, pero el protagonista, uno de los protagonistas del tercer relato, se llama Irago. Y digo, mira, si para vale la literatura es bueno pues para intentar plasmar, por lo menos en, en ficción, lo que no puedes poner en, en realidad. Y una pequeña anécdota, que es, y ya con esto sí que, sí que cierro, para que veáis la importancia de todo esto, y luego paso a poner un, un vídeo, que son cinco minutines, con paisajes de la zona, y luego si os aparece alguna pregunta, pues perfecto. Una cosa que no os suelo contar mucho, pero creo que este es el lugar adecuado para contarla, eh, la madre de Aurora, eh, como muchas otras, no solo en el pasado, sino también pasa en la actualidad, un día fue llamada por su jefe. Eh, trabajaba en una fábrica de ovoides y le llamó el jefe y le dijo «¿Usted quiere… es una buena trabajadora? ¿Usted me ha fijado que, que cumple, que trabaja? ¿Le interesaría ascender de categoría?» Ella dijo «Bueno, pues, pues sí, me gustaría». Y el jefe… ...le dijo, bueno, pues para ascender categoría... ...sabe lo que tiene que hacer... ...se refería lógicamente... ...a sexo... ...tener sexo con ella... ...esto pasó hace muchos años... ...lamentablemente sigue pasando ahora... ...¿qué pasa? que este caso fue espectacular... ...para mí fue espectacular por lo que pasó... ...esta mujer... ...la madre de Aurora... ...se fue a hablar con la mujer de su jefe... ...fijaros... ...lo que hizo esa mujer en esos años que se estaba jugando que fuese apartada socialmente, que fuese enviada a la cárcel y que fuese tratada por loca, ¿no?, por lo que hizo. Bueno, pues se armó de valor, fue hablar con la mujer del jefe y le contó lo sucedido. La mujer del jefe le dijo, lo sé, no eres la primera, pero por favor no lo cuentes. O sea, también daros cuenta el grado de sometimiento y de victimización, que no hace falta ser víctima física, ...para sufrir maltrato. También está el, el, el, la víctima psicológica, ¿no? Bueno, lo que hizo esta mujer en esos años para mí fue de un valor incalculable. Y cuando buscamos heroínas o gente así que referentes muy lejanos... ...decimos, ostras, pero si es que a la puerta de mi casa tenemos gente que nos puede guiar, ¿no? Gente que, que si nos molestamos en preguntar seguro que nos cuentan mil detalles de, de estas historias, ¿no? Creo que es, que es muy importante... Preguntar, conocer y saber. Porque, como dije y digo muchas veces, igual soy hasta pesado, somos lo que somos porque otros y otras fueron lo que fueron, ¿no? Entonces, bueno, paso a poner el vídeo. A ver si lo hago bien. Como digo, son paisajes donde está mientras la novela. ya en los montes Mientras el pan ¿Dónde está nuestro pan? La línea que dicta las clases Lucha cotidiana Por el bienestar Y pan sabe a conciencia Sabor de pueblo De unidad Al negro paisaje minero A conquista real Utopía ¿Dónde está, ¿Dónde está nuestro pan? El lobo aullan los corazones de Irene y Julia ¿Dónde, ¿Dónde está nuestro pan? pan? De Inés, María y Elena, mujeres libres por la dignidad Enciende la mecha, si olvido no puedo perdonar El hambre de los pobres lucha por necesidad ¿Dónde está nuestro pan? Libertad en tu mente Alantre, aurrera, Asalta la locomotora bailando Libertad Libertad en tu mente Alantre, aurrera. Salta la locomotora bailando libertad El lobo aúlla en las noches, brillan las estrellas ¿Dónde está nuestro pan? El tren del alba no transporta ni un grano de trigo ¿Con qué fabricar? Superar la mendicidad, una vida en riesgo es traicionar a toda la humanidad, ¿dónde está nuestro pan? Y es que cuesta ponerse en marcha, levantarse y caminar. Sabes que las ideas es la leña, una oportunidad. De hornear una nueva humanidad. Libertad en tu mente. Al andrés, aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. Libertad en tu mente. Al andrés, Salta la locomotora bailando libertad Aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. está nuestro pan. Bueno, gracias Encarna, gracias Abel. Yo creo que es el momento si hay, es que se han dicho tantas cosas que no sabríamos casi por dónde empezar, ¿no? Pero si alguien quiere hacer alguna intervención Sí. Yo puedo mencionar, a lo mejor lo sabe. Las revueltas de pan las suelen protagonizar a las mujeres, desde que hacen las revueltas de pan, desde la primera, en el siglo XIV, XV. Y, eh, y que los ingleses las denominan las revueltas de, la de, de la rebeca, con el término inglés de las porque Siempre son las mujeres las con rebekas. Sí sí sí sí sí sí sí, sí, sí, sí conocías a ese término y esa que suelen ser ellas pero en este caso al, al ver la causa judicial tú ves que, que que tanto padres como maridos las echaban para atrás no como ya no por paternalismo, sino por miedo casi. Y ellas dijeron que no, que quince días sin pan no podían estar, porque además le correspondía por ley, que no estaban viendo nada que no fuera suyo. Entonces, cuando lo ves en un, en un documento, y además en un documento judicial, que no lo dije antes, pero sí me impactó mucho, porque cuando se referían a ellas, eh, el alcalde y, y el secretario eh, ponían eh, eh, lengua viperina. Lengua como un bisturí y digo, si ponían esto en un documento oficial, ¿qué no les dirían, no? Que no les dirían en casa o que no les dirían en la calle, pero sí, sí, sí, sí, que es, lo que, es toda la razón del mundo que son ellas las que hacen las revueltas, sí, sí, sí. Activamente sorprendente, como tú bien has dicho al principio, o sea, claro, había revueltas del pan porque... y encima zonas concretas no llegaban porque eran rojos, así de claro, con lo cual el pan atrasado, o sea, es que les debían de tiempo y tiempo y a veces no era solo el, el que les correspondía, sino que pedían lo, que, lo anterior, ¿no? pero es verdad que, que, que es chocante, pero nosotros hemos tenido un paréntesis que el resto de Europa pues, ha ido avanzando, mientras nosotros hemos quedado ahí, con lo cual, revuelta del pan y todo lo que quieras. Porque, porque realmente bueno, pues se produce un paréntesis importantísimo, ¿no? Un paréntesis que tiene que ver con las libertades, que tiene que ver con los derechos fundamentales y que tiene que ver, pues fíjate tú, hasta el tema de los salarios que, que comentabas de los seis euros, si es verdad, seis y pico, seis, bueno, euros, eh, pesetas, ¿no?, tal, es que hoy también, por igual trabajo, en, en, sobre todo en la privada, claro, en la pública no, no puede ser por igual trabajo un sueldo diferente a hombres y mujeres, pero quiero decir que bueno, que todavía desgraciadamente nos va a tocar y estamos viendo cuestiones que ya no tendrían sentido en el siglo que estamos y con los avances que se han producido, pero pero sí sí, a... tranquila. Joder. Y bueno, enlazando con lo que dice Encarna, yo iba a preguntásemos por qué cuesta tanto hablar de estas cosas, pero yo creo que, yo creo que, yo creo que lo ha dicho Encarna, por el paréntesis, porque es que cuesta hablar de estas cosas. Ves la película de 1917, ves películas de, de la guerra de Yugoslavia, documentales y todavía es que… Eh, en, en, en generaciones que ya prácticamente eh, pues, pues han pasado muchos años y es que sacar estos temas a veces es complicado. Y yo creo que la razón es lo que ha dicho Encarna, es el paréntesis ese de la dictadura y a los que tenemos una cierta edad, que hemos sido educados en un modelo que bueno, yo prácticamente era muy pequeño cuando murió Franco, pero el modelo de educación eh, después que se continuó prácticamente era ese. Y yo creo que ese peso todavía no nos lo hemos quitado de encima, porque si no, no tendría sentido que nos costase tanto hablar de, de ciertas cosas. Parece que se abren heridas. Y si es que, no sé, yo creo que se abren heridas también porque, hombre, hay mucha política en todo esto y, y también los medios de comunicación tienen muchos intereses, pero es verdad, en círculos más pequeños todavía cuesta mucho hablar de estos temas no sé yo creo que el motivo es por lo que ha dicho Encarna por los 40 años de dictadura si no tendría no tendría sentido y la educación y la educación también que ha sido un peso importante y también en la propia familia en la propia familia eso es muy importante lo que hayas vivido en casa, lo que te hayan enseñado. Yo, la verdad, es, como me fui a estudiar bastante pequeño a un colegio, que fue el mismo en el que estuvo él, pues bueno, tuve una educación que era pues una reminiscencia de, de posiblemente del franquismo, pero bueno, en mi casa la verdad es que tampoco me han transmitido algunas ideas, pero sí que es verdad que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Yo creo que ahí es importante la educación que demos a... ...a los más pequeños, porque si no, no vamos a superar esto nunca. Es, es más, parece que ahora se están abriendo, dicen más las heridas que antes. Incluso eh, estamos más polarizados, la sociedad, o incluso entre los jóvenes. Aparecen movimientos que es que no tiene sentido ninguno, que están apareciendo... ...igual cuando nosotros éramos de esa misma edad, pues no, no estaba tan polarizada. No sé qué opináis vosotros, pero es verdad que cuesta mucho todavía hablar de ciertas cosas... ...cuando no tendría... vamos ...por lo menos en ciertos ámbitos, no en otros... ...pero en algunos ámbitos cuesta todavía... ...demasiado... Fijaros una cosilla... Eh, ...quiero decir, eh, cuando entrevisté a... ...tanto Aurora como otras... ...muchas mujeres... ...sobre, sobre su trabajo en la mina... Eh, íbamos, ...iba normal, ¿no? ...cuando tocaba temas de la guerra civil... ...en sus casas, en sus plazas... ...bajaban la voz... ...80 años después... ...siguen con miedo... Y, y es lo que decíais, ¿no? Que ese paréntesis, ¿no? De, de ciertos temas que siguen bajando la voz en el 2021 para contarte lo que pasó hace 80 años. Entonces, imaginaros el miedo que se inculcó a, a esta gente. Gracias. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. No se puede cerrar, como en mi caso, porque mi familia estuvo en el bando nacional, mi familia estuvo en el bando republicano, estuvo aquí, en Salamanca, a 10 kilómetros del centro del pueblo este de franquista. Pero resulta que de las heridas abre heridas y si habla de su pasado, pero no abre heridas. Tú es el siglo XIX, los apostólicos y los curas de los episodios nacionales y están viendo a los personajes Y no cerramos el, no el mismo anal, pero si vemos los episodios verás cómo identificamos conductas que vienen del siglo XIX. Nada más, que bien. Sí, agradecerte este libro por el enfoque que le has dado a las mujeres creo que es una asignatura pendiente que tenemos con ellas y no solamente hablamos de estas mujeres que se manifiestan que están ahí en primera fila que es muy importante porque tienen una cara sino también por esas otras heroínas porque para mí son heroínas con su marido en la cárcel con su marido muerto que sus que sacar adelante a una familia que se las enseñaron como fuera, pero lo sacaron adelante y creo que las mujeres y los huérfanos, eso es otra asignatura pendiente que tenemos con ellos creo que es una obligación sacarlas a la luz como tú has hecho, su lucha su vida y creo que vienen muy bien estos libros con los que has escrito para, para conocerlos un poquito más y en cuanto a, a lo que hablábamos de abrir vida heridas solo pretendemos hablar de heridas las heridas están abiertas hay gente que no entiende que esas heridas, el hecho de que podamos hablar libremente, contar tranquilidad de lo que sucedió, porque nadie se está intentando nada. Son hechos que, como tú dices, hay expedientes judiciales y que leídos tal cual parecen una novela, que no lo son, pero que están ahí escritos por ellos, por los vencedores. No hemos describesado la historia, no, simplemente estamos contando lo que ellos dicen. Entonces es importante que hablemos con tranquilidad todos, aunque lo veo complicado. La situación que tenemos ahora mismo en España yo creo que es un poquito complicada, pero no por eso debemos dejar de hablar, sino de seguir adelante, dando la cara, reivindicando los derechos de todas las víctimas y que la gente conozca sus historias. Historias sencillas, historias simples, pero que lograron sacar no solo a su familia, sino a un país adelante gracias a su esfuerzo y a su y gracias, gracias de verdad, por, por haber hecho esta novela dedicada en parte a de... las pues Gracias, mujeres. a ti, a ti, a ti. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, yo quería... Parece que... Que... La, eh, la interpretación que se hace desde, desde distintos desde, desde algunos ámbitos es que bueno que, que es mejor pasar página porque eh, pues, todos hicieron mal y al 50% tal. es una, una reinterpretación de la historia que me parece absolutamente injusta porque se pierde dos cosas. Se pierde por un lado el sanar heridas que hubo heridas muy fuertes durante muchos años. Y se pierde también en la historia de, como tú dices, de las cosas, de las luchas que han habido. Eh, aquí oh, durante la República, durante la guerra, durante la guerra, durante el franquismo, hubo gente que ha trabajado, que ha luchado, que ha sufrido y que eso es nuestra historia. Entonces, no, eso es mejor pasarlo porque todos, todos hicimos cosas malas y se, se, se pasa página rápidamente. Me parece que además injusto, me parece empobrecedor para las nuevas generaciones. Uy, ahora, mira, eh, sí, toda la razón. Y, y, y también suelo contar una cosa. Cuando fui a, a, a Bélgica, estuve en Brujas. Eh, nada más llegar a Brujas, lo que tú ves en la estación de tren de Brujas es el nombre de las personas de Brujas que murieron luchando contra los nazis. Eso aquí sería impensable, ¿no? O sea, un mural de los, de los antifascistas en España es, es, sería impensable y, y creo que toca. Creo que toca porque no hubo una... Es verdad que hubo una guerra en los dos bandos, hubo atrocidades, pero alguien dio un golpe de Estado y, como decía Gila, no miró a nadie. O sea, aquí hubo una, había una democracia que funcionaba mejor o peor, pero había una democracia. Y unos señores decidieron dar un golpe de Estado, ¿no? Y como fracasó el golpe de Estado, porque fracasó, porque se encontró una fuerte resistencia, se dio inicio a la guerra civil. Entonces, es verdad que hay que, que analizar por qué pasó, qué pasó, quiénes eran los fascistas y quiénes no eran los fascistas. Porque unos luchaban por un gobierno único, sin, sin elecciones, sin sindicatos, sin libertad, y otros luchaban por lo contrario. Entonces, tú no puedes poner una balanza a los dos bandos porque eso es una atrocidad histórica. Yo no soy historiador, pero eso es una, una atrocidad histórica por eso, ¿no? porque unos luchaban porque no hubiese democracia y otros porque sí hubiese democracia. Y esto que te digo de brujas, pasó lo mismo en Holanda, cuando estuve en Ámsterdam lo mismo, había un homenaje a, los, a, los, a la gente de Ámsterdam que había lucha contra los nazis y había muerto en batalla. ¿no? Entonces creo que es importante que España de una vez eh, reconozca, reconozca esto y creo que es importante. Claro, quizás la diferencia ahí es que aquí fue una guerra civil y allí era una guerra contra Alemania, en cierto modo. Y después él ha apuntado una cosa que a mí ayer, entre los mensajes que oí eh, por el tema de ETA, eh, hubo una, no, no me acuerdo exactamente qué cadena, de H Bildu y que hablaba de que había que mirar hacia el futuro. Y el mensaje era un poco parecido… ...al que se transmitió aquí en la transición, hay que mirar al futuro, hay que olvidar, hay que, no exactamente, pero era un poco el mismo mensaje... ...como diciendo, vamos a mirar al futuro, lo pasado, pasado, está, vamos a mirar al futuro, no, no sanar esas heridas... ...y me llamó la atención, porque también son víctimas, entonces, claro, dice, si, si, si analizara la guerra civil opinaría lo mismo que está diciendo ahora que hay que mirar hacia el futuro y quizás por pues, los presos que están en las cárceles. Entonces, ahí tendremos que hacer una reflexión, ¿no? porque yo creo que, como habéis dicho, las, las heridas, hasta que no se sanean, hasta que no se supuran, no se van a… Nada. Y el tema del terrorismo es algo parecido. Y en unas jornadas en Navarra, después de hablar de dos días sobre guerra civil, alguien intervino y dijeron, bueno, esperemos que ahora no tengamos que esperar otros 80 años para hablar abiertamente aquí, no tanto en los medios de comunicación, porque sí que aparecen muchas cosas, pero hablar, hablar abiertamente sobre el tema del terrorismo, porque si tenemos que esperar otros 80 años, como ha pasado con la guerra civil, pues creo que hemos aprendido poco, ¿no? Pues esperemos que estas cosas no tengan que pasar, que se pueda hablar abiertamente, que podamos analizar y ser críticos con nuestra historia, pero cuesta mucho, la verdad es que cuesta mucho. De todas formas, si no nadie más quiere intervenir, La analogía con los dos casos. No, es, me llamó la atención, ¿eh? tampoco estoy comparando porque no es lo mismo, no, no, pero, amigo, pero, pero me parecía un poco decir, hombre. Yo creo que la, la, eh, los españoles deberíamos desplantearnos, ¿no? Porque cuando hablamos de, de cerrar heridas, mmm, posiblemente los que, los que estamos aquí no tengamos ninguna herida abierta en el sentido de que sucedieron estas cosas, etc. Quien tiene la herida abierta, y esto es porque se han hecho los estudios, es la otra parte, y cuento un estudio, o sea, voy a dar. ¿no? Si tú coges el CIS y haces una elaboración de eh, la apreciación por parte de la población de derechas a las instituciones básicas del Estado, entre ellas, Guardia Civil, eh, Ejército, y voy a poner otra tercera para que contestemos, e Iglesia. Resulta que cuando tú bajas a detalle y vas a, a zonas en torno a 10-15 kilómetros, si ha aparecido una cosa de la guerra civil y se ha hecho un, un, una resumación, la percepción que las derechas tienen, que es de, no, de sobresaliente, sobre esas instituciones, baja a apogado. Sí, sí. Es decir, cada vez que aparece una cosa, no es un problema, entre comillas, de la gente que estamos aquí. No, no, es que. De... Como Abel está diciendo, en cierta manera es esa, ver esas placas o ese plan. No, no es un problema el problema está en el otro lado. Que de pronto se te abre una herida inmensa. Porque llevas 40, 50, 60 años confiando en determinadas instituciones en las que las tienes arriba del todo y de pronto se te baja abajo. ¿No? Eso a nosotros no pasa. Es decir, haces el análisis y ves a la izquierda y la izquierda sigue con la nota que le tenga puesta a la Guardia Civil. Sí, sí, no, sí, sí. Alta, ...pero bueno. esto pasa. Claro, ahora, hagamos el ejercicio con con, con, los, con más o menos la población... entre comillas. Que apoya o apoyó, etcétera, los 200.000 más pues que apoyan o que apoyaron o que están. Claro, cada vez que hacemos una cosa, o, que, o cada vez que hay una, un pronunciamiento tal cual, porque la pregunta es, o sea, la gran cuestión es, la gran herida es, ¿qué hicimos? Ya. Sí, es que es un... Es que es, sí. De todas formas, tanto yo creo que en el País Vasco como en el Gobierno de Navarra, eh, las direcciones generales creo que se llaman, y creo que es un nombre, no sé si lo dijiste tú Encarna, una vez también, ¿no? Muy bonito. Paz, convivencia y derechos humanos. Entonces, abarcan un poco todo. Se centran mucho en esto, pero también están trabajando el tema del terrorismo, porque hay heridas abiertas y allí las heridas eh, pues son mucho más cercanas, mucho más difíciles de cerrar, pero tienen que trabajar en ese sentido. Y estas experiencias que están haciendo de víctimas y victimarios, hijos de víctimas, hijos de victimarios, encuentros y tal, a mí me parece que son buenas experiencias. Y si con eso conseguimos superar todo eso, pero para eso… Es necesario hablar tranquilamente y sin, pues lo que decías antes, ¿por qué cuesta tanto ¿no? hablar de estos temas? No sé si hay alguna intervención más y, si no, pues agradecer a, a la delegada su presencia, que con la apretada agenda que tendrá, pues ha querido estar aquí entre nosotros y, sobre todo, también a Abel, porque la verdad es que es un libro muy interesante… Yo no me lo he leído, pero me lo voy a leer. No he tenido tiempo, pero me lo voy a leer porque me parece muy interesante. Además, conozco la zona, tremor de arriba, tremor de abajo. Entonces, pues agradecer su presencia y espero que haya sido de agrado de todos. Muchas gracias. Voy a contar una, una última cosa que, para irnos con, con, con una zona, una, un punto de vista optimista. ¿no? Eh, Aurora... En realidad se llama Libertad Aurora. En el 34 sus padres le pusieron Libertad Aurora. A partir del 36 pasó a llamarse Aurora. Le quitaron la libertad. Eh, años más tarde en Bilbao, cuando fue un día al médico con sus hijas, el médico le preguntó ¿cuál es su nombre? Ella dijo, mi nombre es Libertad Aurora, pero me llaman todos Aurora. Entonces las hijas le dijeron, mamá, ¿por qué no vamos al, al registro civil? Y recuperamos tu libertad. Y desde ese día, que es algo muy simbólico, incluso hasta poético, volvió a llamarse Libertad Aurora. ¿no? Entonces creo que, que quiero irme con este mensaje ¿no? de, de optimismo, de que estamos en, en el buen camino y que bueno, pues se recuperó la libertad por parte de su nombre. Muchísimas gracias.